Bueno, hola, hola, hola, hola, gente Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora lo escuches Si lo estás escuchando en estreno, es buenas noches eh, Lo vas a estar escuchando el jueves 5 de marzo del 2020 Y... Eh, nada, bueno, esta es la clase 22 de todas las clases que venimos dando eh, pero se corresponde con la séptima, creo que es, clase de este año en el que reiniciamos a finales de enero eh, con las clases de astrología y, y que le dimos una vueltita más para que se entienda y para que te enamores de la astrología como en algún momento me pasó a mí y para enamorarse de la, astro, de la astrología perdón eh, hay una manera linda de hacerla que es de combinarla con, con otras cuestiones hoy nos toca un tema eh, muy muy especial muy puntual eh, Así que yo esta vez lo voy a dar en dos eh, clases. Esta del jueves 5 de marzo y después creo que es, eh, si no me equivoco, si me dan un segundito, eh, jueves 5 de marzo y martes 10 de marzo. El martes 10 de marzo lo vamos a hacer en vivo. Eh, para seguir hablando sobre saturno saturno se merece en la carta natal eh, toda nuestra atención y toda nuestra comprensión saturno es un planeta sumamente importante eh, en la carta natal saturno representa entre otras cosas el tiempo y el tiempo es muy raro a mí me gusta una definición de Pepe Mujica donde habla sobre el tiempo que Dice que cuando Pepe Mujica, para los que no son de acá, de la zona, eh, es un expresidente de Uruguay, y, y que yo lo admiro mucho en su filosofía, en la filosofía, en cómo él encara los temas y cómo ve la vida. Eh, Pepe Mujica en, una vez dijo eh, vos crees que cuando vas al supermercado y compras estás comprando con dinero sin embargo no es con dinero que compras compras con tu tiempo Lo que estás es cambiando tiempo de tu vida por cosas a veces necesarias y cosas a veces innecesarias. Eh, no lo dijo con estas palabras, por supuesto, pero es, es la idea ¿no? de que uno no se da cuenta que a veces se esclaviza para poder comprarse algo más. Eh, tenés un celular bueno, bastante nuevo, pero querés el último celular, el que trae tres camaritas de mayor definición para poder sacar mejores fotos. Y para eso trabajas más, asesoras horas extras. Eh, y entonces te pagan más y con eso te podés comprar el celular en realidad lo que invertiste es ahí, es tu tiempo porque es lo único que los seres humanos tenemos finito en esta encarnación para los que creemos en las encarnaciones y para los que no, todavía se les complica más <risa> eh, porque es completamente finito. Nacés, creces, vivís y eh, te morís. Y se acaba el tiempo. Y se acaba el hacer. Eh, y entonces te das cuenta que a vos te hubiera gustado hacer otras cosas que a vos te hubiera gustado dedicarle más tiempo a tus hijos o a tus sobrinos o a tus nietos y que sin embargo por estar metido en esa sociedad de consumo, en esa maquinaria de consumo te perdiste de un montón de cosas, de vivir cosas que realmente querías entonces, para empezar esta clase, quiero empezarlo con un poema que escribió Jorge Luis Borges para la primera versión de Lichín traducida al. para la primer versión de traducción de Lichín a un idioma occidental, en este caso al inglés. Yo, por supuesto, la voy a leer en castellano, quédense tranquilos y, y tranquilas y tranquiles. <risa> eh, el, el primero que hizo una traducción, Wilhelm, creo que era de apellido, eh, de Lichín al inglés, eh, era muy amigo de Jorge Luis Borges y entonces le pidió si le podía hacer la introducción. Y Borges, de introducción, hizo este poema que dice El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. El porvenir, el tiempo que está por venir, es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa De la eterna escritura indescifrable Cuyo libro es el tiempo Quien se aleja de su casa ya ha vuelto Nuestra vida es la senda futura y recorrida Nada nos dice Dios, nada nos deja No te rindas la argástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Eh, es un hermoso poema para estudiarlo, y para dedicarle mucho más tiempo, sobre eh, qué dice y qué quiso decir. Eh, pero más que nada lo que quería reforzar con este poema es la frialdad de Saturno. ¿Por qué a Saturno le decimos el gran maléfico si es un maestro? Porque en realidad el único maestro que tenemos es el tiempo. Uno va aprendiendo con el tiempo. Eh, a mí me gusta una definición que es muy hindú sobre la encarnación, sobre el tiempo en que estamos encarnados que dice que la vida la encarnación eh, es un lugar de aprendizaje y que cuando uno aprende eso que vino a aprender se va para volver en otro cuerpo y aprender otra cosa eh, pero bueno, no vamos a ponernos muy filosóficos, eh, vamos a hablar puntualmente de Saturno y, y de sus particularidades. Después eh, vamos a hacer... Vamos a descubrir dónde está Saturno en la carta de Axel Quisilor Y acá quiero hacer una aclaración. Tuve un mensaje en las clases anteriores eh, que de, de, de alguien que por lo, mi, por lo visto oye las clases, o oía las clases, en la que me decía... Eh, que no le interesaba que yo hablara de nadie, que lo único que le interesaba es que yo explicara los aspectos, eh, me pongo este tono porque es como lo leí y a lo mejor no fue su intención decirlo de esa manera, pero parecía así, sobre los aspectos, los planetas, eh, ¿sí? y no sobre la vida particular de alguien en particular. Bueno, eh, yo quiero contestar a eso este ya saben es mi canal y yo soy kirchnerista peronista en realidad peronista kirchnerista eh, no admiro a todos los que se dicen peronistas pero sí admiro a algunos que se dicen peronistas, como es el caso de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Perón, por supuesto, Eva, Axel Kicillof, bueno, y tantos otros. Eh, y lo que más me gusta hacer es astrología política. Yo hago Astrología Política en este canal Y yo enseño De esta manera Yo no quiero decir de que Yo tengo la razón De cómo enseñar Lo que quiero decir es que Nada, hay un montón de cursos Igual de gratuitos en internet Que lo explican seguramente de otra manera y que seguramente lo explican algunos mejor, otros peor, otros igual que yo con, hay con muchos que tenemos puntos de vista muy parecidos, con otros no son diametralmente opuestos pero no, no importa el tema es que yo el trabajo que hago lo hago porque me gusta hacerlo. Me encanta hacer este trabajo. De esta manera. Si yo empiezo a condicionarme sobre cómo me pide la gente que lo haga, va a dejar de gustarme. Y voy a dejar de hacerlo. Porque no es un trabajo que me dé dinero. Sí, me da algo. O sea, eh, cada dos, tres meses YouTube o algo me paga. Pero no es algo con lo que yo pueda vivir. Entonces, yo el tiempo que le dedico a esto, hablando justamente de tiempo. Eh, es un tiempo que disfruto. Es un tiempo que amo hacerlo estar con ustedes de hecho yo en este momento hoy que lo estoy grabando es 27 de febrero y lo estoy grabando porque el sábado me voy de vacaciones y la verdad que yo podía haber dicho miren, el jueves 5 no va a haber clases y punto pero yo disfruto de hacerlo pero porque lo hago como a mí me gusta. Por suerte hoy en día esta conectividad tan grande que hay en internet nos permite poder, poder elegir. Eh, así que bueno, nada quería hacer esa aclaración. Ahora sí te pido que si no estás suscripto o suscripta o suscripte al canal que te suscribas eh, que le des clic a la campanita, donde eh, cuando le das clic a la campanita te aparece todo personalizado, o ninguno. Dale clic a todos, así te avisa cada vez que subo un nuevo video. Este es un canal ecléctico, no es dedicado exclusivamente a astrología política. Acá puedes encontrar de todo en este canal. Eh, así que te invito a que eh, a que seas parte del canal es gratuito no te cuesta nada así que nada gracias por estar ahí a todos los que están y, y vamos a empezar con las particularidades de Saturno que entre otras cosas eh, Saturno es el equivalente romano a Cronos eh, en Grecia. <coughs> Perdón. Estoy desde hace unos días con una alergia por estos cambios de temperatura. Dice que Saturno es, eh, es el principio de la vida afrontada racionalmente. La conservación la ralentización la concentración la constructividad el pesimismo la inercia la pesadez y la lentitud dice que Saturno simboliza la vejez la renuncia la valoración racional de todas las circunstancias sobre todo las negativas es la rigidez la introversión, la aridez, las privaciones, la tenacidad, el aislamiento y la melancolía. Bien situado Saturno, con aspectos armónicos con otros planetas en la carta astral, <coughs> la persona está alejada de las pasiones, tiene prudencia, Fuerza de ánimo, moral, autosuficiencia psíquica, estoicismo, capacidad de elección, sentido del deber y de la justicia. Tiene un carácter reservado, sobrio, una ambición calculada, capacidad de, de, de aguantar, calma y una vida intelectual importante mal situado y con aspectos inarmónicos con otros planetas en la carta astral, displicencia, desconfianza, avaricia, pesimismo, egoísmo, hipocresía, frialdad, intolerancia, obstinación, aversión a los cambios, misantropía, indiferencia, tristeza, envidia, crueldad moral, estado de depresión, seriedad excesiva, avidez mezquina y fría. Y desde la clase anterior, no desde la otra, empezamos con, eh, en la anatomía, que, qué significa cada planeta, o con qué está relacionado cada planeta. Saturno está relacionado con la piel, con los dientes, con los ligamentos con los huesos, con la hiel con los músculos, con el oído izquierdo y con los órganos auditivos y con el vaso Saturno en lineamientos generales en cualquier signo donde esté, está relacionado con la fuerza de voluntad, con la responsabilidad, la concentración y la constancia, simboliza el sentido del deber de la persona y su actitud frente a las normas establecidas por la sociedad. Prevalece lo material sobre lo espiritual. Saturno tarda alrededor de dos años y medio en recorrer cada signo. Eh, el signo en el que se encuentra Saturno en la carta natal, indica las cualidades que a la persona le cuesta más expresar y desarrollar. Es donde encontrará dificultades y deberá esforzarse más. Yo en algún momento ya se lo conté. el cuentito mitológico de, de Saturno eh, y de Júpiter. En realidad lo conté haciendo referencia a Júpiter, no a Saturno. <coughs> pero, pero es buenísimo verlo de esa manera. Dice que... Cuenta la historia... Que... Saturno estaba... Casado con Gea... Y como es el Dios del Tiempo... Y estaba casado con la Tierra... Eh, Saturno para... Seguir para agregarse tiempo cada hijo que tenía se lo comía hasta que un día eh, Gea se cansó de eso y Y en vez de darle a su hijo, le dio una piedra. Y Saturno se la comió pensando que se estaba comiendo a un hijo. Ese hijo era Júpiter. Que Gea lo escondió en una cueva. Y lo alimentó a leche de cabra, dice. <coughs> eh, así... Júpiter creció fuerte y destronó a su padre. O sea, le puso un límite al tiempo de Saturno. Bueno. Vamos con Saturno en Aries... No encontré ningún personaje político con Saturno en Aries. <coughs> Discúlpenme, no lo voy a editar esto. ¿eh? Va a salir mi Estoy con tos. ¿Qué le voy a hacer? La persona debe canalizar su capacidad de iniciativa desarrollando el autocontrol y aprendiendo a ser paciente, no le gusta sentirse dominado y tiende a desafiar la autoridad. A la autoridad, perdón. Eso es Saturno en Aries. O sea, si Axel Kisilov tuviera Saturno acá, en este signo,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 Un político, Eduardo Dualde, <coughs> ex presidente de Argentina, son personas obstinadas con mucha determinación y fuerza de voluntad, a veces testarudas, mucha necesidad de seguridad económica y material, apego a las posiciones y miedo a perderlas. Saturno en Géminis no encontré ningún político o sea, si estuviera acá dificultad a la hora de comunicarse con los demás con cierto temor a perder la libertad de expresión se expresan honestamente pero pueden ser reservados Saturno en cáncer, encontré varios políticos, cuatro, John Fisher Kennedy, Lula, Pinochet y Donald Trump tienen Saturno en cáncer. Les recuerdo que Saturno tarda entre 28 y 30 años en dar toda una vuelta de, al zodíaco. Y estar en el mismo lugar que estaba cuando eh, nació una persona determinada. Eso quiere decir que para que Kennedy tenga eh, el Saturno en la misma ubicación que Lula, por ejemplo, eh, Lula tuvo que haber nacido el mismo año que Kennedy, que no fue así, eh, o con dos años y medio más o menos de diferencia, o con 20, entre 28 y 30 años de diferencia, o entre 58 y 60 años de diferencia. Por eso los políticos que uno encuentra son están como muy centrados en ciertos lugares. Saturno en Cáncer, personas muy sensibles, con miedo al rechazo y al desengaño, con tendencia a la introversión y a reprimir las emociones. Saturno en Leo, Hitler, Nelson Mandela, Eva Perón, Dilma Rousseff, todas ellas y ellos y ellas tuvieron eh, Saturno en Leo. Poca confianza en uno mismo y necesidad de reconocimiento, complejo de inferioridad y temor a no sobresalir. ¿Qué limitan las posibilidades de la persona? Saturno en Virgo. <coughs> Saturno en Virgo tuvo Néstor Kirchner. Tiene Emmanuel Macron y tiene Sebastián Piñera. Necesidad de organización. Eh, para los que conocen la historia de Néstor Kirchner, eh, ustedes saben que se hizo muy famoso porque él, su estilo era escribir con una virome de esta que le llamamos pic y llevar un cuaderno. Con todo lo que tenía que pagar de deuda externa, de esto, de lo otro. Era algo casi impensado, ¿no? ¿Por qué tienen esa necesidad de organización? La persona no se siente segura si no está todo en orden y debidamente estructurado. Mucho interés en los detalles. Puede hacer que se preste demasiada atención a cosas sin importancia. Saturno en Libra. Bachelet, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile. Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de Argentina, hoy vicepresidenta. Vladimir Putin, presidente de eh, Rusia, y Xi Jinping presidente de China. Búsqueda de reconocimiento social y necesidad de brillar socialmente. La persona es cortés, le gusta cooperar con los demás y le gusta el trabajo en equipo. Saturno en Escorpio. Un montón. Encontré con Saturno en Escorpio. Jair Bolsonaro. Fidel Castro, Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente de México, Ángela Merkel, Juan Domingo Perón, José de San Martín. Dificultad a la hora de entregarse emocionalmente y miedo a ser dominado. Apego a las cosas materiales y necesidad de seguridad económica. La persona afronta sus dificultades con cierto secretismo, pero con valor y fuerza de voluntad. <coughs> Eso fue Saturno en Escorpio. Saturno en Sagitario. Raúl Alfonsín y el Che Guevara tenían Saturno en Sagitario. Miedo al estancamiento y a la rutina. Las críticas pueden herir su ego intelectual. Necesidad de demostrar aquello en lo que cree. Saturno en Capricornio. En este momento está en Capricornio. O sea, los que están naciendo desde hace un año y pico, creo que está en Capricornio. Eh... Comparten Saturno con Simón Bolívar, con Alberto Fernández, con Mauricio Macri, con Evo Morales. La persona es ambiciosa y puede forzar o manipular las cosas para conseguir sus objetivos. Su disciplina y paciencia le aseguran éxito social. Saturno en Acuario. Rafael Correa y Nicolás Maduro tienen Saturno en acuario. Sienten miedo a ser excluidos de un grupo o a sentirse diferentes. La persona debe aprender a aplicar su mente innovadora de una forma práctica y disciplinada. Saturno en Pisces. El Papa Francisco y Pepe Mujica, que hablamos hoy, tienen Saturno en Pisces. <coughs> Necesidad de complacer a los demás y riesgo de olvidarse de uno mismo. Temor a quedarse solo. La persona evita los conflictos y las tensiones. El futuro crea inseguridad y genera bueno, con eso dimos una vuelta por todo el Zodíaco con Saturno. Ahora vamos a descubrir dónde Axel Kissilov tiene Saturno. ¿Dónde tendrá Saturno Axel Kissilov. Vamos a ver...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 Ese es el Saturno de Axel. Y ya vamos viendo, ya podemos ir definiendo con esto que tenemos acá, la carta de una persona. Ya tenemos todos los planetas personales, Eh, tenemos los dos planetas limítrofes nos faltarían los planetas generacionales que si bien marcan y marcan mucho pero con esto ya podemos ir interpretando la carta entonces, la próxima clase vamos a hablar aún más sobre Saturno y sobre el tiempo. Eh, y vamos a retomar algo especial, que hay un video, yo se los voy a dejar acá arriba, ese video, que es la carta del 20 de diciembre del 2020 20 o 21 de diciembre no me acuerdo ahora, no, 20 de diciembre creo que era eh, que está en juego Saturno y eh, Júpiter y eh, vamos a indagar un poquito más sobre este concepto de Saturno, el Maléfico, el Tiempo, el Maestro, los protocolos, qué significa todo eso en la carta de una persona. En este caso, vamos a indagar un poquito más qué significa en la carta de Axel Kicillof, que además los planetas eh, limítrofes están en signos opuestos, están opuestos entre sí. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que la hayan disfrutado, tanto como yo eh, hacerla. Espero para la próxima clase ya no estar con esta alergia. Eh, eh, y nos volvemos a encontrar, entonces, en vivo el martes 10 de marzo. Chao. Gracias por estar ahí siempre.